Hola profes, bienvenidos al curso de creación de vídeos educativos. En este vídeo vamos a hablar de cómo obtener los contenidos que necesitamos para nuestros vídeos. ¿Qué tipos de contenidos necesitamos? Bueno, pues Necesitaremos texto, necesitaremos imágenes, vídeo y también audio. Realmente, salvo que no quede más remedio, usaremos el texto solo para resaltar conceptos importantes. Vale, las imágenes las vamos a buscar en Google, que además nos permite filtrar por aquellas imágenes que no tienen derechos de autor y que podemos utilizar libremente. También podemos encontrar fotografías que están compartiéndose sin derechos de autor en Pixbay, en Stocksnap y en Unsplash. Si las imágenes no son de nuestro agrado, podemos retocarlas utilizando IrfanView, GIMP o si queremos gastarnos dinero Adobe Photoshop. Si hemos visto algún vídeo que queremos utilizar algún trozo nos lo podemos descargar utilizando el programa TubeCatcher y luego recortarlo con Freemake Video Converter. También podemos conseguir algún efecto de sonido para llamar más la atención y podemos descargárnoslo de Sample Focus. aunque la forma más sencilla de descargarnos tanto música de fondo como eh, efectos de sonido en la biblioteca de audio del propio YouTube. Y así concluimos este vídeo de demostración de otro programa más de presentaciones que se llama IMEIS. E Ya tenemos nuestros contenidos multimedia y el siguiente paso será unirlos utilizando un programa de presentaciones. ¡Hasta el próximo vídeo, profes!